Bienvenidos a PASI Vamos a explicar otra forma de calcular el teorema de probabilidad total Antes lo he explicado mediante nuestras cajitas que ahora también me voy a hacer uso de ellas, pero de una manera distinta ¿vale? Antes lo que habríamos hecho en el vídeo anterior habría sido eh, analizarlas de una manera que yo me muevo hacia las cajas, me meto la mano en una caja y calcular las probabilidades Ahora lo vamos a hacer de otra manera pero básicamente es la misma idea, solo que se resuelve con otro otro método. Entonces, como veis, en la caja negra tengo eh, dos lápices y dos rotuladores. Entonces, en la caja negra tengo dos lápices y dos rotuladores. Y en la caja blanca tengo dos lápices y tres rotuladores vale Algo de aquí entonces cómo vamos a desarrollar este problema de una distinta, de una diferente forma vamos a desarrollarlo mediante un árbol donde ese árbol empezará en una raíz y creará una rama, y en esa rama estará nuestra solución, ¿vale? Entonces, vamos a pensar eh, de otra manera. Imaginaros que esto soy vosotros. Si sois vosotros y tenéis que meter la mano en una de las dos cajas, pues nos salen dos opciones. Meter la mano en una caja y meter la mano en la otra caja. Vamos a poner que esto es la blanca... Y vamos a poner que esta es la negra. ¿Vale? un poco doblado. Aquí. Entonces, vamos a la caja blanca. Nos desviamos por el camino de la caja blanca. Una vez que estamos en la caja blanca, ¿qué puede pasar? Que o cojamos un lápiz o un rotulador. ¿Qué ponemos aquí? Pues lo mismo que hemos puesto... En blanca y en negra. Hemos puesto la probabilidad, ¿vale? Por si no lo habéis entendido. Aquí he puesto la probabilidad de meterme la blanca, un medio. Y aquí la probabilidad de meterme la negra, otro medio. Entonces aquí lo que pondré será la probabilidad de coger un lápiz en la caja blanca, que sería un medio. Y aquí, pues la probabilidad de coger un rotulador otro medio. Y ahora... Uy, perdón, que me he confundido de caja. En la caja blanca, estamos aquí, sería dos quintos y aquí tres quintos. ¿Vale? Y ahora, en la caja negra, sería, ahora sí, un medio y un medio. ¿Vale? Este sería nuestro arbolito. Esto sería de lápiz, esto de rotulador, esto de lápiz y esto de rotulador. Ahora nos pregunta, ¿probabilidad de coger un lápiz? ¿Y qué hacemos? Pues nosotros vamos por aquí y una vez que llegamos a este punto decimos, bueno, lo puedo coger de la caja blanca pues me meto en la caja blanca y ahora una vez que estamos aquí yo digo, anda, coger un lápiz pues sería 2 quintos y ahora puede ser que tú digas bueno, pero es que también llegando por aquí me puedo desviar y coger la caja negra y ahora coger un lápiz entonces sería igual a ah, dos décimos, más un cuarto y esto es igual a 9 partido 20 Lo mismo que nos daba en el ejemplo anterior del vídeo de la probabilidad total, donde yo lo hacía mediante cajas que yo me movía, pues ahora lo hacemos mediante un árbol, que también es posible. ¿Vale? Espero que lo haya entendido si tenía alguna duda, pues ya sabéis que estamos en todos lados. Si te gusta, dale a me gusta, que eso nos viene bien y nos motiva a nosotros. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.